Thank you. Hola, catedral amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta edición especial. Nos lanzamos este martes, gracias a Konichiwa Festival, a Expo y a Cinepolis, a la premier de Fade Steiner, la nueva película de anime que Konichiwa Festival nos trae para este 2018. Y la verdad es que la película está increíble, está fantástica. Aquí podrás ver el link para que vayas y te platiquemos un poco de la reseña y veas más o menos de qué va este anime. ¡Shuka es trío!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 el día de hoy junto con un gran grupo de personas vamos a tener la primera exclusiva de FED STATEMENT la versión en película ahora de este famoso anime ha llegado a México y lo podrás ver en todas las pantallas cinépolis alrededor del país todo gracias a Konechiwa festival entonces vamos a ver qué tal nos va vamos a ver cómo se divierte la gente vamos a ver cómo se divierten con esta película de anime Cuéntanos chicos, ¿les gustó la película? Ah, sí, estoy enredida. Sí, estuvo buena. Pues estuvo bastante interesante y bastante bien, la verdad. La verdad, se siente genial. Pues la verdad, está muy bien que lo hagan cada temporada y pues sí, está bastante bien que hagan este tipo de eventos. Cuéntanos. Primero antes que nada, ¿recomiendas la película para todos los fans que, que les gusta FED STATE NIGHT? Si eres fan de FED STATE NIGHT, tienes que verla, vaya, está imperdible si eres fan. Te viene la, la EXPO MAG 17 y 18 de febrero, invitamos a todos a que vayan, a que asistan en el World Trade Center de Veracruz. ¿Qué podemos esperar de esta EXPO en próximo febrero? Bueno, primero que nada, la voz de, de la legendaria Candy Candy, para todas las mamás, para todas la, la, las abuelitas, para todas las... La, la gente que, que vivió el drama de Candy Candy, oye, está imperdible, ¿no? Además de que pueden encontrar playeras, gorras, souvenirs, figuras coleccionables, todo lo que te puedas imaginar, todo lo que quieras acerca de, de, de anime, de cómic, va a estar ahí. Entonces, vengan a la Expo Mac Agradecemos las facilidades que nos dieron Cinepolis, la Expo Mac y Conechiwa Festival. Volvemos con más anime.